Son todos los suyos, el escorpión narado, tenemos el top 5, sí, estamos armando estos cuadros de honor para que sepan los 5 videos más vistos por temática, sí, hoy les toca a gente que no estudió y entonces tiene que empezar a dar risa, sí, no confundir con lo que ya hicimos porque existe un top 5 de personajes de comedia, me caga los pinches, los güeyes que no tienen huevos para decir las cosas así de frente y tienen que usar un personaje, es una respuesta válida, la verdad, ah, eso es no, eso es un top 5 que ya... Está disponible en este mismo pinche canal Pero ahorita les voy a decir 5 5 comediantes Que más les ha gustado a ustedes O por lo menos los que tienen más pinches visitas Arrancamos caras de mi miembro Con el número 5 Quinto lugar, el hot guapo El pinche gordo que tiene a un lado Y un chingo de gente con la que ya se peleó Sí. <risa> Había, y la Diablo cual estuvo presente con su dios del escorpión dorado Se dieron su pinche este, baño de pueblo chilango Y tienen 4.5 millones de visitas y contando Es cierto que todos son comediantes, güey, no mames ¿Quién levantó la piedra ahí en pinche Monterrey? Que ahora resulta que todos son estandoperos, güey, no pinchen, mames No, no, no, de, de allá viene todo, compadre Ay, chingas sí, Allá es la mata, allá se dan Sí, de unos con otros sí. Así es, muchos la consideran una pinche machaca regia de comedia Pero pues los que estaban adentro son puros vividores de Monterrey Que nacieron en otras partes, ¿no? Básicamente Pero no hay pedo, no hay pedo ¿Quién se va a andar fijando en esa chingadera? Le echamos desmadre, nos encontramos a todo pinche mundo Se puso chingón, cabrón Como cuando vas con tus amigos y buscando el after Y estás de pinche necio Ya no hay, pero ahí estás, güey Buscando que los tacos, que la peda Que no sé, que, que a ver, un pinche antro que sea. No hay, pero ahí estábamos de pinches necios. ¿Y quién nos va a detener cuando uno se pone necio? Ni madre, nadie. <ríe> se puso chingón. Y por eso son el quinto lugar. Pasó, tú eres gordo, podría ser del día de ¿Te parece, ¿Te estás viendo, güey, ¿Qué parece a mí, güey? ¿Eh? ¿Qué mandas viendo que soy gordo? Tu pinche culo, pendejo. ¿Cómo no te mueres, pendejo? Güey? Pinche ¿Sí? Discovery Channel presenta cómo odiar más a las personas. Tres Tristes Tigres, 5.7 millones de visitas. Pedro es como si fuera Polanco. Haz de ¿no? Y Guadalupe es como si fuera Iztapalapa. Pedro, el otro que no se llama Pedro y el que no se llama Pedro y es gordito. Sí, esos caras de mi miembro, pues se subieron al escorpión al volante. En aquel video grabado hace ya varios años en las tierras altas de el nuestro pinche México lindo y querido, o sea, en Nuevo León. Ahí estuvimos echando desmadre. Se puso bastante chingón, les di mis lecciones de vida y de ahí, ¡pum! Se fueron a la chingada. No mames, güey, bueno, los llevé a la pinche fama. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Eso, chinga Ah, 500. Mejor de una hermana, güey. <risa> Chido, nada más me muero y los mato, hijos de su pinche madre, ¿eh? Empezaron a firmar contratos por todas partes. Vendieron su culo a cuanta marca pudieron. Y ahora, de no comer carne en un mes, güey, pues ya la comen cada 15 días por lo menos. De nada, caras de mi miembro. Chingón, los tres distes trigues Siento que aquí todos traen cuchillo a ah, nada más un puñal. <risa> <risa> Tercer lugar, tenemos a dos personalidades ocupando este sitio, sí. Con un empate. Tenemos por un lado Un pinche maloliente Con ecosistemas que viven dentro de su pinche barba Y con una pinche voz Que se dio en su puta madre Tomando cualquier cantidad de pendejadas Y comiendo cualquier cantidad de vergas Que se llama el diablito ¿Cómo fumas tú pinche diablito? De todo cabrón No mames güey. De todo menos crack Ni se te escucha casi que fumes culero <risa> <risa> Y también está empatada Sofía Niña de Rivera La veintiúnica de Tandopera que figura En este país, aunque todo el mundo diga, ¡ay, si no hay mejores pinches este... mujeres en el stand! ¿Y dónde están Sofía? ¡Mala, mala, malísima! Pero llena el pinche Auditorio Nacional y tiene sus pinches especiales y todas esas mamadas. Y yo no veo dónde salgan las morras. ¿Por qué no hay morras, güey? en el pinche stand up, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Hace poco que estábamos en lo decíamos, no mames, pues, ¿a quién metemos, cabrón? O sea, metieron a Sofía a la de a, a huevo, ¿no? Porque se ve que se la pasó bien, chingón. Pero, después, pues ¿a quién metes? Pues ya se te acabó, güey, todas las demás, sí, dirán lo que quieran, que son muy chingones, lo que sea, pero, no tienes la fama que tiene esta morra, y para muestra 6 millones de visitas tiene su pinche video, sí, llevándola a la fama, el dios escorpión dorado tal vez esa sea la clave, coincidencia no lo creo, pero yo me siento mal que ustedes traen máscara y yo no entonces traje una, ah chica ahora resulta que también eres enmascarada, sí o sea, solo porque está de moda en este coche a ver, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender, Sofía? El niño de Jesús de la Santísima Trinidad. A ver. Qué casualidad que se sube con su dios el escorpión dorado. Y ¡pum! Semanas después Auditorio Nacional y se va la chica. No mames, güey, ya estratosférica, güey. Esa, para pa que veas, hasta me da gusto que le haya ido bien. ¿Qué te vendiste al gobierno y te sentaste junto al presidente? <risa> me ¿A da tí, mucha man? risa que mira, me vendí, porque número uno nadie me pagó. Ah, que pues Es que mira también hay que ser inteligente, güey. O sea, no solamente te, te, no solamente te quemaste, además gratis. Yo no me quedé. <risa> pero al otro pendejo que apesta a pinche Tiner, no mames. También 6 millones de visitas. Ahí van los dos empatados. Como que a veces le gana uno al otro. Pero no pinches mames. el diablito qué, güey? El pinche cameo eterno del cine mexicano. No pinches mames, güey. Pero obviamente, si te conviertes en uno de los primeros videos de Escorpión al volante, pues güey, ya tienes una pinche historia en la que el dios del internet te aventó su pinche bendición hecha líquido. Y entonces tú dijiste así, abriste. La boca y le dijiste a huevo, Y entonces ya de repente saca su canal del pinche tutú y ya le da hueva y deja de hacerlo Y este y luego saca otra pendejada Y ya le da hueva y le deja de hacer ¡Aburrido! Y entonces así ah, se la pasa a este cabrón Entonces están empatados estos dos caras de mi miembro No se los pierdan disponibles en el canal del de peluche en el estuche Talento, chica Medalla de plata Sí, el pinche Jesucristo De Tamaulipas, está bien Luisito comunica del futuro Y, y lo que se acumule en el camino Óscar verga, digo burgo Sí, este cara de mi miembro Que cuando se pone cola, orejas Y hocico, se convierte en el perro guarumo También se subió con su dios El escorpión dorado, y no mames sí le hice un pinche paro, güey, mucha gente Pensaba que Oscar ya estaba muerto Desde hace como 45 millones de años, güey, que es parte del efecto Mandela, ni pedo, cabrón, pero wey, les demostré que Oscar Burgos sigue presente, que sigue, este, pusiendo ahí el 420, así, todo a lo que da, güey, a huevo, huevo, huevo pero me cae chido Es que de quién estamos hablando Carolina Castro Ah, ¿Tú no sabes de Carolina Castro ¿Qué Es, es la... mi esposa Eres su mejor amigo gay No, que chido, es mi esposa <risa> Se armó buena la plática Se armó buena la polémica Y por eso 6.8 millones de visitas No mames ¿Qué pasó Carolina? Mira, la que me, la que me pintó ¿Cómo ¿Eh? estás? ¿Ya le dijiste de lo que tuvimos alguna vez? <risa> ¿Qué, ¿qué, ves? ¿Qué tuvieron? ¿Ves? ¿no? Nada, nada Y en primer lugar de comediante, De comediantes, de comediantes Para que no se pinche crezca ese pinche Bolsita de licuado, ese pinche Hulk guapo Porque no mames, luego está de insoportable Pensando que puede tener El mismo nivel de impacto que yo tuve Su pinche canal, güey, siendo Su pinche video más visto del pinche billar de cagada, pero no <risa> No hay peda, te perdono porque soy bien Buen pedo, güey, Franco Escamilla En primer lugar de los pinches de mi miembro que dice que quieren hacer reír a ver hazme reír ah. ese es el, el clásico que dice sí, A ver, el, el pinche ah. negativo de ¿Eres, mierda eres comediante? ¿no? a ver hazme cuéntame reír. un chiste güey. pero cuéntame un chiste así no es como si fuera yo urologo y dijeras Ajá. a ver revísame el chile no, tampoco, ¿eh? 18 pinche millones de visitas para este pinche gente que tiene cualquier cantidad de, este, de canales bueno tiene un canal pero le mete como 400 programas no al día más o menos que, ah, que, que el freestyle ah, que, que este, el billar de, de un late night y que una mesa ronina y que una pinche carnita se la verga y que no se te dice, No mames, ya ah, cabrón ¿Qué te crees güey? que le puedes competir a multimedios? <risa> Primer lugar para este pendejo Quiero hacer un experimento Chinga tu madre pendejo <risa> Mira, se está riendo ¿Ves güey? Ahora dile tú güey No, no lo conozco dile, ¿Cómo te llamas? Giovanni Giovanni, Giovanni Franco, que... Franco, Franco, Giovanni, ya <risa> <risa> Ahora ya lo conoces, me Sí, güey. Y así se completan las cinco casillas de honor del top 5 de comediantes al volante. ¿Ya los viste? ¿Cuál es tu favorito de todos estos, güey? Obviamente hay un chingo más de pinches comediantes que ustedes pueden estar buscando en, en el canal del peluche en el estuche. Y tendremos todavía más. A huevo, a huevo, a huevo. Y dime cuál de estos es el que más te ha gustado. Apúntale, apúntale. Y si no puse el que más te gustó, pues es porque no tiene tantas visitas, pero no hay pedo. Apúntalo y recomiéndaselo a que más confianza le tenga. ¡Venga, soy el escorpión dorado fase 10! ¡A huevo, extreme! ¡Nos vemos pronto! peluche no las